está en órdenes de captura contra los diputados del parlamento de Juan Guaidó y que lo único que se ha aplicado es una fórmula que le da una ventaja al Partido Socialista Unido de Venezuela Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia Antes de empezar y como siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal que compartan este canal con todos sus amigos y activen la campanita Ahora sí comencemos las noticias del día de hoy Donald Trump ante lo sucedido reconoció que su mandato terminó y prometió una transición ordenada Donald Trump, presidente estadounidense, dijo que está totalmente en desacuerdo con el resultado e insistió en sus denuncias de fraude pero también reconoció tras la violenta jornada del miércoles que habrá un cambio de mando para Joe Biden Donald Trump, presidente saliente, aceptó este jueves que su presidencia será de un solo mandato y prometió una transición ordenada después de que el Congreso ratificara la victoria electoral del mandatario electo Joe Biden. Sin embargo, sus palabras fueron las siguientes. Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos me respaldan, habrá una transición ordenada el 20 de enero. Así lo dijo en un comunicado. Aclaró que seguirá con sus reclamos sobre presuntos fraudes electorales y consideró que su gestión ha sido el mejor primer gobierno de la historia estadounidense. Lo afirmo y siempre he dicho que continuaremos nuestra lucha para asegurar que solo se cuenten los votos legales, aunque esto represente el final del más grandioso primer mandato de la historia presidencial. Pero no olviden que solo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo. Así lo sostuvo. En medio del asalto al Capitolio el pasado miércoles por parte de seguidores republicanos, Trump pidió que respeten a las fuerzas de seguridad pero mantuvo sus reclamos electorales y justificó la violencia. La jornada tuvo un saldo de 4 muertos y más de 10 heridos y unos 50 detenidos, y cerró con el Congreso certificando el triunfo del demócrata Biden. Tuvo que ser difundido a través de la cuenta de uno de sus asesores, el comunicado de Trump, ya que sus cuentas de Facebook y Twitter continúan bloqueadas por los mensajes inflamatorios de la víspera. Si bien no reconoció la derrota de noviembre, dejó claro que abandonará la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Donald, mandatario saliente, siempre ha presionado al vicepresidente Mike Pence a que bloqueara la certificación de Biden en la sesión del Congreso, como lo comentamos anteriormente. Algo que no tenía el poder de hacer. Sin embargo, Pence hizo lo que pudo, cumplió con su rol de protocolar y tras un extenso debate se ratificó la victoria del demócrata. Como es bien sabido, Trump ha pasado los dos últimos meses negándose a reconocer su derrota en las urnas y de ahí en adelante ha venido realizando acusaciones infundadas de fraude electoral masivo que han sido rechazadas por docenas de tribunales y funcionarios republicanos, incluyendo su exsecretario de Justicia. Sin embargo, legisladores estadounidenses prometieron investigar la forma en la que la policía del Capitolio manejó el asalto al edificio cuestionando si la falta de preparación permitió que la turba ocupase y causase destrozos en el inmueble. De forma inesperada la turba rompió ventanas entró a los hemiciclos del Senado y de la Cámara de Representantes y oficinas legisladoras, incluyendo la de la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi. Finalmente Trump se despide por medio de este comunicado. Mucha atención. Aunque estoy totalmente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 La nueva vicepresidenta del Parlamento, Iris Varela, propuso a la Asamblea Nacional de Nicolás confiscar los bienes y revocar la nacionalidad de los venezolanos fuera del país. Iris Varela señaló que entre sus principales propuestas para el periodo legislativo de 2021-2026 está emitir órdenes de captura contra los diputados del Parlamento de Juan Guaidó, confiscar las tierras y bienes de productos fuera del país y revocar la nacionalidad venezolana a las personas acusadas de traición a la patria y conspiración. Maneja tres propuestas directas la dirigente chavista con la que planea ejecutar un plan de control desde la Asamblea Nacional para aplicar la orden de Nicolás de radicalizar la democracia, según publicó el medio local El Pitazo. La primera de sus propuestas será la confiscación de todos los bienes y tierras que están en el desuso, porque sus dueños están fuera del país. Los propietarios de bienes productivos están en la obligación de rendir cuentas por ellos y mantenerlos activos. Hay fincas que podrían estar bien productivas. Si aquí alguien llamase, como se llame, asume un bien que está en producción, está obligado a mantenerlo produciendo. Así lo dijo Varela. El decreto incluiría la publicación de todos los bienes confiscados por el Estado y los nombres de las personas que se adjudicarían para llevar un control de quienes deben responder ahora por su productividad. Aquí hay mansiones de esas personas que ahorita están pidiendo a los barrios ricos de España. Esas mansiones podrían ser perfectamente clínicas populares. Fueron de nuevo las palabras de la dirigente socialista. Una segunda propuesta de Varela, ya que había hecho pública, fue la solicitud del Tribunal Judicial de la Tierra sobre órdenes de captura contra el presidente encargado Juan Guaidó y los diputados de la legítima Asamblea Nacional, reconocida por casi 60 países democracias del mundo, por presuntamente traicionar al país. Según la vicepresidenta del Parlamento, Iris Varela, aseguró que será una de las primeras medidas que tomará el chavismo que mencionó tanto a Guaidó como el diputado Julio Borges. También señaló a la coordinadora del Partido 20 de Venezuela, María Corina Machado, a pesar de no ser parlamentaria. La tercera propuesta de la exministra de Asuntos Penitenciarios del gobierno dictatorial de Nicolás será aprobar una medida que permita revocar la nacionalidad venezolana a aquellos dirigentes políticos que en su juicio hayan traicionado el país con conspiraciones contra el gobierno de Nicolás y llamados a la intervención militar extranjera. También incluye que se le revoque la nacionalidad venezolana a todo el que se haya montado en la conspiración pidiendo invasión militar. Así lo finalizó la funcionaria chavista. Pasando a tercera noticia, partidos del chavismo ahora están reclamando el Consejo Electoral que se haga de manera equitativa y se cumpla la representación proporcional en la Asamblea Nacional, la cual le dieron ventajismo al PSUV. En apenas dos días postulada ahora se han aplicado una fórmula que da una amplia ventaja al Partido Socialista Unido de Venezuela por sobre otras fuerzas afines al gobierno de Nicolás. Lo que están reclamando los partidos del chavismo que llevaron candidatos propios es que se cumpla el principio de la proporcionalidad en la adjudicación de los curules de la Asamblea Nacional. Y que lo único que se ha aplicado es una fórmula que le da una ventaja al Partido Socialista Unido de Venezuela. Si vemos la única tarjeta que le permitiría al bloque de partidos llamado Alternativa Popular Revolucionaria fue la del Partido Comunista de Venezuela, a otros como Partido Patria para Todos, Unidad Popular Venezolana y Tupamaro, que fueron sustituidas sus directivas por injerencia del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta el día de hoy no sabemos cuál es el reglamento que se va a regir. Lo que se ha perfilado es la hegemonía que el PSV asume. Muestra de ellos es que ocupó todos los cargos en la directiva. El Consejo Nacional Electoral ha querido darle respuesta al recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia que presentó. La vicepresidenta de la organización María Verdeal dijo que ese recurso es contra las adjudicaciones de diputados por parte del Consejo Electoral. Si bien hacemos cuentas, vimos los resultados donde el gran polo patriótico con aproximadamente 69% de los votos gana en curules el 92%. Mientras que los sectores opositores, con el 31%, obtuvieron apenas el 8% de escaños. De esa forma se decidió que el PSB fuera al CNE luego de que en el TSJ no fueron recibidos. En el ente electoral recurrieron a entregar el recurso a la Secretaría y a través de correo electrónico porque coincidencialmente en el CNE se fueron de vacaciones. Y justo el día en que se posesiona la nueva Asamblea Nacional de Nicolás, regresan hasta el 17 de enero. Además, publicaron en la Gaceta Electoral que no atenderán reclamo ni recurso alguno hasta ese día. Lo que más llama la atención es que en el Consejo Nacional Electoral se fueran de vacaciones inmediatamente después de proclamar los diputados. El cual impidió que se pudieran hacer cualquier reclamo o impugnación sobre los resultados. Después de los acontecimientos, al notar que nuestra organización obtiene el 2.78% de los votos escrutados y solo se adjudicó un curul, mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela, obteniendo el 69% de los votos, se le adjudicaría el 91% de los curules, que representa una violación a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, si bien vemos el segundo punto del recurso, dice lo siguiente. Se ha quebrantado igualmente el derecho de la representación de los ciudadanos y ciudadanas como establecidos en el artículo 62 de la Carta Magna, al no regresar las condiciones más favorables para ello. Se ha violado el principio de proporcionalidad que garantiza el pluralismo político establecido en la Constitución y desarrollado en la sentencia 0068 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al no reflejarse en la adjudicación de los curules. Bueno amigos, y así hemos finalizado las noticias el día de hoy. Como siempre y una vez más, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, también compartir el canal con todos sus amigos, activar la campanita y pues estaremos en una próxima oportunidad dándoles muchas más noticias de su interés. Chao, chao.